Vamos a oír en este momento el tema de Yerjan la Antigua precisamente. Buenos días. Gracias, gracias. Atención Carmen, póngase, yo no sé cuál es su condición, pero ya que usted me estigmatizó a mí de querer buscar dinero en el PLD, póngase a guayar la yuca como le he guayado yo, para que pueda vivir sin necesitar a ningún partido político. Y vuelvo a retar al que me encuentre... Cobrando en una nómina por ahí o, o, o recibiendo algún tipo de beneficio del gobierno. Y será el no efectivo se, ¿Y será el que se lo dan. No, lo van a encontrar ¿Y será efectivo que se lo dan? No, ah, pues tú me estás diciendo, tú no, me estás acusando. No, lo no, digo yo. Ah, pues tú me estás acusando. No, yo no. Ah, pues, yo, te estoy yo, preguntando. yo te reto a ti. Yo te, yo te reto a que tú lo hagas. Que como tú te dices, reto a que me busques por tú, cualquier lado. Como tú dices que no tengo. Porque es un, ir, eh, eh, es yo, un irrespeto yo, tuyo. Yo yo, y será efectivo que se lo dan. Lo ven lo ahí. Lo ven ahí. No, no, los van a comenzar ahora. Israel. Lo ven ahí como de una vez reaccionan. Porque el hecho de que yo tenga una posición diferente a la de Fulvio, ya eso me hace a mí una bocina. Me hace a mí un cobrador de una botella. El alcalde tuyo, para que tú pa, pa, para que te desayunes temprano conmigo, pero el, el alcalde tuyo, el bien. alcalde tuyo, oye trabaja esto, Alex bien. Díaz, que yo lo apoyé en el año 2016, ¿sabe por qué? Porque me pareció una gente diferente. Me ofreció a mí un cargo ahí en el área de publicidad. Que lo diga, Alex, que llame aquí que lo diga. ¿Y qué yo le dije? Que no. Porque cuando tú te metes... A una institución pública, lamentablemente, te haces preso de esa institución pública. Cuando tú cobras una botella, te haces preso del gobierno que está pagando esa botella. Lamentablemente. Y por eso yo no la cojo, para que nadie me tape la boca. No, no, no, no. Tenemos que respetarnos. Con relación a, a precisamente hablando de derecho, ayer yo comentaba un... Una, un análisis que hizo la comunicadora María Cela Álvarez con relación a Margarita Cedeño de Fernández y su decisión de quedarse en el PLD. Yo criticaba la, la posición de María Cela quien había dicho que Margarita medio como que traicionó a Leonel porque no se fue con él. Y yo eh, hacía referencia a que Margarita como ciudadana, ciudadana tiene todo el derecho de elegir Quedarse en el partido que ella entienda y que eso no necesariamente tiene que afectar la relación de esposo-esposa que tiene con, con, con Leonel Fernández. Eh, le critiqué también a María Cela el hecho de que ella haya dicho que fue Margarita la que traicionó a Leonel por haberse quedado y no Leonel haber traicionado a Margarita por haberse ido. Porque debemos recordar algo, la que es funcionaria del gobierno es Margarita, la vicepresidenta de la república. Y si entonces entramos, entramos en un estado de igualdad y de derecho, que es lo que se supone es la República Dominicana, entonces bien también pudo Leonel decir, yo no debo irme, eh, debo quedarme para no traicionar a mi esposa, que es la vicepresidenta de la República. Pero ella, María Cela, de una manera, desde mi punto de vista, equivocada, prefirió acusar a Margarita de traidora y de desleal, cosa que yo no veo muy bien. ¿Por qué yo no lo veo bien? porque yo entiendo que la propia Constitución de la República, que por cierto, gracias a Joanny Paulino que me, me trajo esta Constitución nueva de, del Congreso Nacional, esa es la propia Constitución la que establece que cada ciudadano, oiga, dice la Constitución que es ciudadano, individuo, no pareja. La Constitución nunca dice de que cada pareja tiene derecho a elegir. No, dice ciudadano. Y usted... Como, como persona, como ciudadano tiene derecho a elegir el color que usted quiera y ese no necesariamente tiene que ser el color que elija su esposa porque eso sería, una cultu eso sería reproducir la cultura y el discurso machista de que si yo soy del PRM, mi esposa tiene que ser del PRM, eso es falso que si a mí me gustan los gigantes y yo soy fanático de los gigantes mi esposa tiene que ser de los gigantes, eso es falso porque eso es reproducir una cultura de machismo ah no que eh, con eso mandan un mal ejemplo a la sociedad la unión familiar eso es mentira, la unión familiar nada tiene que ver con lo político con lo ideológico, ni con lo religioso ni con lo deportivo no no yo aquí yo le decía, mi esposa es católica yo no soy católico de hecho yo ni siquiera sé lo que soy en materia de religión yo ni sé lo que creo y, ella, y por eso dejamos de ser esposos, por eso yo la estoy traicionando a ella Y he dicho que yo tengo una hermana que es eh, evangélica y, y de, de una denominación con la cual yo no estoy de acuerdo Pero, y eso me deja me, me hace a mí ser un traidor de mi hermana O me hace a mí que ella no sea mi hermana No, igual la amo, es mi hermana Y le respeto eso y ella me respeta lo mío Pero mi mamá es testigo de Jehová, vea qué vaina Testigo de Jehová y yo le respeto eso, y cuando ella me, me invita participo, pero tampoco soy testigo de Jehová, ese es mi derecho. Pero también es el derecho de mi esposa de no ser lo que yo soy, o de pensar diferente a mí. Y aún yo siendo candidato a alcalde o a regidor, ella tiene el derecho de no, de no necesariamente estar de acuerdo conmigo, porque quizás no le guste la política. O porque quizás mi, mi, mi plan de gobierno, por ejemplo, municipal, no le, no, no, no le haya convencido del todo. Y un derecho de decir, bueno, tú no me convences, me convence más Francis. Y por eso yo tengo que, que, ya que acusarla de traidora No, vivimos en un país democrático, de derecho. Y yo, a propósito de eso, quise compartir con los estudiantes de la Universidad eh, La UAS, aquí Recinto San Francisco, para preguntarle... Si está realmente o estaba realmente Margarita obligada, y por eso quise poner la palabra, obligada a apoyar a Leonel Fernández en sus aspiraciones eh, presidenciales. Vamos a ver qué dijeron los estudiantes con relación a esto. ¿Lo tienen listo, muchachos? Vamos a escucharlo. Una pregunta muy difícil ahí. ¿Por qué? Claro, porque ellos están que desviados. entonces dime tú. Políticamente, tú sabes. Cada quien busca su inconveniencia ahí. Obligada no, ¿por qué? Obligada no. Yo entiendo que no puede estar obligada. Debería, porque imagínate su esposo. No. ¿Por qué? Porque ese, eso, o sea, lo tuvo ella de su forma. Na, nadie obliga a nadie a que esté con nadie. Eh, yo creo que sí, porque son casados. Creo que sí, muchas gracias. Bueno, yo diría que sí, que ya tiene compromiso de apoyar a su esposo, Leonel Fernández. Y también hay rumores de que, que ella está divorciada de, de Leonel Fernández, que por eso ella está apoyando a Gonzalo Castillo. No señor. Okay. Vamos a no. ¿Por okay. qué? Porque cada quien piensa lo que quiere. Creo que no. Okay. Porque ella ha cumplido, por ejemplo, ya ella cumplió su deber como mujer cuando lo apoyó para las primarias. Gracias. No. Eh, en realidad el voto o a quien ella decida apoyar es una opinión personal. O sea, es algo que tiene tú que elegirlo. Tú no puedes sentirte, digamos, eh, obligado, obligado a votar por esa persona o apoyar a esa persona si tú no lo decides así. No, porque cada quien tiene su preferencia. Si ella quiere. ¿Eh? Si ella quiere, no. ¿Por qué? No sé. No, claro que no. Es en defensa propia, o sea, es tu decisión. Si ella quiere hacerlo, pues, estar libre de presión. No, si ella quiere, no obligatorio. No, porque ella decide, ¿me entiende? Ella no es no, no por obligación. No. Okay. No, eso diría yo que viene siendo decisión de ella, o. So. A lo personal, yo digo que no es obligatorio. Además, yo no ligaría a lo político con lo personal. No necesariamente, porque cada quien es autónomo de tomar sus propias decisiones. No creo, ¿no? No está obligada, pero es su deber de hacerlo. Porque ella, ella es su esposa y ella tiene que apoyarlo. Si ella quiere. Si ella quiere, porque todo depende de lo que usted quiera hacer. Que, no entiende que se vulneran los derechos de la mujer de Claro que sí. Okay. Adiós, porque la, la mujer debe ser, es un ser importante y entonces alguien debe de tomarlo en cuenta. No. Okay. Porque uno está con el que uno quiere, no con el que quiera el otro. Okay. Claro que no. Okay. Porque si ella, por ejemplo, de es su esposo, ella también puede ayudarlo a él, porque como dijo alguien aquí. Que si yo gano, yo te ayudo a comer a ti. Y si él gana, él me ayuda a comer a mí. De Gracias a los muchachos de producción que hicieron este trabajo brillante, Arismendi la Antigua, eh, ¿verdad? Y los muchachos de producción, y Israel. Gracias. El resultado de ese sondeo que hicimos con los estudiantes de la universidad dice que 18 personas dicen que no está obligada, frente a cuatro que dijeron que sí, que tenía ese compromiso. Lo que indica que hemos cambiado, señor estamos cambiando, y qué bueno, yo lo felicito, porque es que nadie puede obligar a nadie a, a, a, a, a apoyarlo, ni a, ni a votar. Los derechos ya están consagrados aquí, ya nosotros como sociedad hemos logrado eso, no podemos volver para atrás, diciéndole traidor a una mujer porque no está apoyando a su esposo, ¿quién dijo eso?, y yo sí me alegro de que esos estudiantes se manifiesten de esa manera, porque ya ellos están dando clara evidencia de que conocen sus derechos. La mayoría de la gente que decía que no decía por qué. O sea, porque ella tiene sus derechos, ella tiene, elegir, eh, tiene derecho a elegir lo que ella quiera. Entonces, si nosotros estamos hablando de democracia en la República Dominicana, tenemos también que aprender a tolerar las diferencias que tienen los demás, tenemos que aprender a tolerar la diferencia independientemente de que esa diferencia a mí no me guste o me caiga mal. Yo tengo que respetarla. A esa persona que dijeron que sí, que, que Margarita, que fueron cuatro, que Margarita estaba obligada a apoyar a Leonel, yo también tengo que respetarle porque ese es su punto de vista, esa es su opinión. Ahora bien, quiero felicitar a esos 18, eh, esas 18 personas, especialmente de jóvenes, lo ven ahí los jóvenes, que ya los jóvenes están empoderados de sus derechos. Los jóvenes están empoderados de sus derechos. Y entonces nosotros no podemos seguir reproduciendo ese discurso machista de que la mujer, el hombre, eh, eh, con la panzota, tiene que estar bebiendo cerveza en la esquina. La panzota no, no quito la panzota. ¿verdad? Eh, bebiendo cerveza en la esquina, jugando dominó, y la mujer trapeando y lavando y cargando a los muchachos. Es así. ¿Eh? Y, y haciendo oficio en la casa Y el hombre llegase a acostarse Y la mujer tiene que quitarle los zapatos Y, y quitarle la media y ponerle la chancleta ¿Qué es eso? Tenemos que romper con esa cultura machista Con esa, es, esa cultura de dominio del hombre Sobre la mujer Pero María Cela, tú lo estás promoviendo y dices, y dices llamarte defensora de los derechos de la mujer Pues entonces ahí no defendiste El derecho que tiene Margarita como mujer Tenemos una llamada, buenos días Buen día. Yo quiero eh, dar una pequeña, rápida opinión sobre este tema de Margarita. Adelante. Eh, mira, Yaya, ya, yo creo que, yo creo que eh, eh, lo, lo que se debe, de ver, lo que usted debe de tomar en cuenta es la relación matrimonial de Leonel y Margarita, primeramente, porque de ahí es que se desprende esa situación. Esa es una situación... Que en realidad tampoco es para llamarle traidora, eso se ve muy mal. Sí. Pero en realidad hay que ver ciertos puntos como el apoyo que, que Margarita está ahí hoy en día, es gracias a quien. Eh, otro punto es ver eh, terminar esa gestión que ella está haciendo, que da bien con él, con, con, con, con su mandato, con su, con su responsabilidad, y ella debió de dar apoyo a quien a quien ella tiene que dar gracias a donde ella está ahí, es una cuestión de ver amigo qué está pasando en este matrimonio amigo. y si es algo, escúcheme si es algo que es, es, es algo que en realidad no está tomándose en serio porque es algo que que no que, que ella está en su derecho pero tiene que ver más ah. con el asunto del matrimonio. Pero tú lo acabas de decir, ella está en su derecho. Y la pregunta que yo le quiero hacer antes de usted dice, ¿cómo es eso de que ella, de que ella está ahí por, por, por él? ¿Cómo? No, no entendí. O sea, quiere decir que Margarita es lo que es por Leonel? Él no es lo que es por ella. Yo quiero claro. que la gente responda ante eso. O sea, imagino eh, que querrá decir sí. que ella llega a la política a través de la coyuntura de primera dama. Eso, eso hay que investigarlo. Eso hay que ver la trayectoria de Margarita. Sí. No se puede hablar por hablar. ¿no? ¿De ella comenzó como su, ¿Eh? su eh, consultora jurídica del Poder Ejecutivo en el año 96. Ya yeah. ¿Eh? era empleado. No estamos, no estamos era... hablando. Si usted chequea la hoja de vida de Margarita, se va a encontrar que es una, una mujer preparada sí. y que siempre ha sido una mujer política. Sí, sí. No podemos... Ah, Margarita es lo que es por Leonel. No, ambos son lo que son por y ambos. Y aún sea por él, sí. pero ella se ganó el puesto. Claro. Una cosa es que yo te lleve a una posición. Y que tú te ganes el puesto y otra cosa que yo te lleve a la posición y tú no hagas nada por ganar. No, y que se recuerde que no fue el que la llevó a la posición, fue el partido que ganó. Exacto. Bueno, pues, no fue Leonel solamente que ganó la, las elecciones en el 96. No. Bueno, vamos a agradecer bueno, a Yayán con. Gracias a los muchachos por, la, por la, la oportunidad. Demostración de opinión de los jóvenes. Hay otra, Hay llamada. otra llamada Buen día, ¿cómo están? Irka. Está Irka, cómo Irka, hermana. Óyeme, un mensaje porque tú podías comunicarme no es una obligación de darme ahora es un deber de esposa porque una cosa es una obligación porque mi deber de darle de comer a mis hijos no es una obligación es mi deber que yo debo de estar respaldando a mis hijos a mi esposo a mi familia como tú creo en la sociedad ahora mismo pero esa es tu opinión verdad irka esa es tu opinión Margarita hubiera hecho lo que hizo ese partido a Lionel, si usted lo hubiera apoyado a Margarita. Y te voy a decir más, una, en entiéndalo, porque se casó con Lionel, a Lionel lo llevó a él, una coyuntura que fue con Balaguer y Juan. Y cuando Margarita se casó con Lionel, es que Margarita viene a resolver, ella hace mucho tiempo. Ya la, la. la, la, la, la tiraste entre la pata de los caballos, Irka. Así no la tiraste entre la pata de los caballos a, a Margarita como mujer. O sea, ella, ella es lo que es por él, porque él, él es el hombre, el pato macho es él. Ya, no, no. no. Mira, no, pero gracias. Yo sé que mi amigo Francisco no no no, no, no, no, no Pero ella tiene Yo condiciones, tengo, mi, ella claro, tiene que condiciones sí, claro, Pero el contexto político Que le ha, le ha tocado vivir a ella La ha colocado en una especie de, de oportunidad La relación con su marido Con el presidente de la república Y posteriormente ella como vicepresidenta Ha ejercido una función política Que se ha ah, ganado un Claro, hay claro. Llamador. Hay una parte Hay una llamada Sí, sí. hay otra sí. Antes de los WhatsApp. Adelante, adelante, buenos días. Adelante, adelante, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Mira en, en buenos días. Le habla Maximina de aquí de Herrera de Coaba, candidata a regidora por el distrito. Herrera de, de Coaba. Hola Maximina. Saludo Maximina, mucha suerte. Sí, hola, cómo están? Muy bien. Bueno, le deseamos sí, éxito en, en esa PEN. junta distrital. Sí en aspecto a, a las opiniones de, de Margarita. El público tiene que saber que ella estuvo apoyando en cuanto estuvo con Leonel, pero Leonel, sabiendo que ella era la vicepresidenta, nunca la apoyó para irse para la Fuerza del Pueblo. Que también es el derecho de, de, la de no apoyarla. Bueno, hay que ver los contextos políticos que vive que cada a uno de también apoyarla a ella Pero también, el mismo derecho que tiene ella de no apoyarlo lo tiene él de no apoyarla. O sea, en, en materia política. O esa que hay, el, el, el, hay un equilibrio de, de, de derechos. Bien. Vamos entonces ahora a la llamada Bien. Buenos días. Sí, bueno, buenos, días. buenos días. Denos su opinión. Esa, esa, esa a, a María, María Cera lo que da eh, pena porque... La pasión política no pueden llegar a ese extremo. Yo considero que Margarita tiene tan pleno derecho de hacer su propia trayectoria, de su propio camino, porque aquella vez cuando ella dijo que no se ganaba ni con uno ni con el otro, sino que había una tercera opción, ¿por qué Leonel no la apoyó a ella en ese momento? Entonces, ella no está obligada a apoyar a Leonel tampoco. Esa, esa, esa es mi opinión. Gracias, amigo de Televidente. Bueno, pues vamos entonces a conectar con los amables televidentes del WhatsApp.